En esta primera plática de la mañana lo que queremos hacer es darles algo de idea de los, los términos porque se confunde mucho entre qué es calibración y qué es evaluación y pues se confunde aún más ya con esto de selección de modelos. Si han leído en la literatura pues artículos usando, pues obviamente el, el solo dios Maxent, van a ver muy seguido que la gente dice, y mis modelos son buenos porque saqué un AUCD.9. Y está facilísimo porque en la salida de Maxent te da ese archivo de HTML y luego luego ves que dice auc a.9. Entonces es así el, el, la comprobación del valor predictivo de tus modelos sin tener que levantar un dedo. Bueno, queremos aclarar eso, porque lo que van a ver en esta primera plática es que métricas que se usan en calibración no son una evaluación. La evaluación tiene que ser posterior e independiente entonces nomás como que esto es como un prefacio al día en general pues tenemos este, estos dos estas dos partes del proceso tenemos que calibrar los modelos y ahí pues usamos varias, varios pasos, varias herramientas para optimizar el ajuste de, entre datos y modelo ¿sí? y eso podría ser con Maxent, podría ser con Bioclim. dentro de Maxent hay diferentes parámetros que podemos jugar diferentes uh, funciones que podemos prender o apagar pero todo eso va bajo calibración y por separado tiene que ir lo de evaluación Evaluación también tiene dos partes. Una parte es lo de significancia. Es decir, si mi modelo rinde mejor que lo esperado al azar. ¿Sí o no? Y aparte es lo de rendimiento. Rendimiento es cuál es la tasa de clasificación correcta, o cuál es la tasa de omisión, o cuál es… pero alguna métrica, y la métrica se selecciona según las necesidades del estudio, ¿ok? Entonces, para mi estudio puede ser que una métrica es relevante y para tu estudio no, tú tendrías otra que te interesa. Ahora, para darles la idea de de la diferencia de entre esas dos cosas, signific significancia y rendimiento, yo tengo una cicatriz aquí. Okay? Y hace 30 años estuve en Sierra de Manantlán, Jalisco, y nos cayeron murciélagos como nunca he visto en mi vida. Tenía 25 redes y literalmente eran cientos de murciélagos. Y trabajé toda la noche sacando uno y otro y otro y otro. Y ya a las 3, 4 de la mañana estuve dormido, pero trabajando. Y no revisé un morciélago y era, era desmodos. Y en vez de ser algún insectívoro, pues me acerqué así y ¡bum! Me mordió. Y. Bueno, sabía que yo tenía un problema, entonces salí ese día a, a la ciudad, le hablé a mi hermana que es oficial de salud pública y le dije, pues me mordió un vampiro, ¿qué hago? Y me dice, pues mira, hay tres pruebas, tal, tal y tal, y me dice, busca un laboratorio que puede hacer esas pruebas las hacen a toda hora para el perro que muerde al niño entonces ahí en Guadalajara, pues encontré un laboratorio y pues yo tenía el, el murciélago y les dije pues necesito que hagan una prueba para rabia y me dijeron la prueba que hacemos es lo de Negro bodies, que es de la, las pruebas clásicas y pues bien, eso fue un viernes el lunes me dieron el resultado y el resultado negativo. Perfecto. Entonces le hablo a mi hermana y le digo, pues ya salió negativa la prueba, voy de regreso al campo. Y ella dice, no. Bueno, ella había hecho su investigación, siempre, siempre hemos tenido ese sistema, pero ella investigó esa, esa prueba más. Y si sí predice tu estado de positivo o negativo de rabia, mejor que un modelo aleatorio. Es decir, si sí pasa la prueba de significancia, pero su rendimiento, es decir, su, su tasa de clasificación correcta era 56%. Es decir, ligeramente mejor que un volado, sí. pero con rabia, no te importa que, que pues es menos probable de que sí, te importa de que es muy probable que no. Entonces le dije, mira, yo tengo cosas que hacer, ya perdí cuatro días en esto, y me dice, bueno sacó el arma nuclear. Dijo, si no me hablas de Estados Unidos dentro de 48 horas, voy a decirles a mis papás. <risa> bueno, queda claro la diferencia entre no, no, no, y significancia sí? y rendimiento. Pero ¿Vean? ¿Sí? pues no importa, salió la prueba negativa, el, el murciélago se destruyó, no hay otras pruebas yo volé a Chicago, me salió carísimo el boleto tuve que estar creo que 10 días en Chicago que no quería estar estuve disfrutando a México y finalmente creo que eran 7 eran inyecciones cada algunos días y finalmente agarré las últimas 3 o 4, regresé a México y para darme las inyecciones yo iba a una clínica local en el campo y ya yeah. pero no puedo donar sangre el resto de la vida entonces, no sé, ¿quieres otra historita? <risa> no. para los de ustedes que han conocido a Adolfo Navarro durante años yo llegaba a su casa y agarraba a su gato y lo mordía solo para desesperarlo Total. Vean que, pregunta. Okay. Vean que la calibración del modelo puedes hacer lo que quieras, okay. eso es una lucha por, por crear el mejor modelo y al rato en el fin de la mañana les voy a dar ideas bastante pues raras de, de calibración de modelos pero para evaluar modelos Absolutamente necesario tener datos independientes, okay. ¿Qué es independiente? No es una pregunta muy fácil. Por ejemplo, digamos que voy a mostrar, no sé, alguna planta al lado de los caminos de aquí. Pues vean que los caminos nunca van por los filos. Entonces hay un sesgo en los datos. Y tal vez aunque tengo, no sé, los datos que yo coleccioné y los datos que Luis coleccionó, colectó, de todos modos compartimos los mismos sesgos en los dos conjuntos de datos. Entonces no son independientes. Pero eso es otra plática. Okay, eso es otra, otro reto. Tenemos que que hacer algo para que sean datos independientes. Y al rato, bueno, mañana, van a haber dos diferentes maneras de crear datos independientes cuando no los tenemos, ¿ok? No hablamos de eso después. El punto simplemente es que tenemos tres pasos. Calibración, evaluación. Evaluación incluye dimensiones de significancia y rendimiento. Es una pregunta dependencia entre puntos es únicamente para evaluación o ¿no? también se requiere para el modelo? De ah, perdón. Que los puntos para la evaluación tienen que ser lo más independientes de los puntos de calibración para evitar circularidad. ¿Y los, o sea, dentro de los puntos de calibración, eso también existe independencia o esto hay un problema? Ahí sí, entra la pregunta de, del algoritmo que estás usando. Algo como algo estadístico, un algoritmo estadístico se va a confundir si tus puntos son, no sé, el mismo individuo cada cinco minutos. Pero algo como BioClin realmente no más ve los límites, entonces no le afecta tanto. ¿Okay? Pero ahí sí podrías meter eso como criterio de cómo seleccionar el algoritmo. Tengo una estudiante ahorita que está trabajando con albatros en, en los mares de la Antártida y pues hay muchos datos de punto, avistamientos, pero ella quiere tener más información acerca de cada individuo entonces está trabajando con lo de, de ay, no sé, rastrear, rastreo por por radio, por, por... Entonces tiene trayectorias del individuo a través de un año, digamos. Y es muy complicado porque si los puntos son, no sé, cada seis horas o cada tres horas, no son independientes uno del próximo del próximo. Entonces en lo que está ahorita ella es ver la, correla la autocorrelación en el tiempo de los ambientes del individuo para poder decidir un largo de tiempo que separa puntos efectivamente independientes en la historia de ese individuo. Basta decir es complicado. ¿Sí? ¿Tenías una pregunta? Era precisamente eso saber si la correlación espacial de los datos era o sea, a a a a Sí, exactamente. Es decir, tienes autocorrelación en el tiempo, tienes autocorrelación en el espacio y el, la autocorrelación en el espacio, es decir, dos puntos a un milímetro uno del otro tienen el mismo clima, a un kilómetro uno del otro tienden a tener el mismo, el mismo clima, pero a 10.000 kilómetros uno del otro, pues no. Entonces, ¿cómo es ese declive de, de correlacionados absolutamente a nada? Es lo que caracteriza auto, autocorrelación espacial, ¿Okay? Y el movimiento del individuo tiene un radio por unidad de tiempo y como ese radio relaciona a la autocorrelación en el espacio, efectivamente determina el tiempo que puedes permitir pasar antes de pensar que son independientes. ¿Sí tiene sentido? Es decir, los dos, las dos autocorrelaciones van juntos. Pero es súper complicado. Y hay otras, otras clases de modelos que no estamos tratando en este curso, pero que incorporan la, la autocorrelación, espacial o temporal. Pero son bastante complicados. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces normalmente esto es MaxAn. Okay, para ustedes, ¿alguien no ha usado MaxAn? Que okay, bueno, un solo Dios, ¿verdad? <risa> esto es MaxAn y esto es lo que normalmente pensamos en calibración de modelos subo mis puntos aquí, mis ambientes, decido si quiero crear respuestas o, o las, las imágenes o hacer un jackknife, cuáles tipos de respuesta quiero y luego estas cosas de, de regularización y número de puntos en el fondo y todo eso. Eso es lo que normalmente pensamos calibración del modelo. Pero realmente es más que eso. Esto es de nuestro libro del 2011, es como el, el proceso general. Después les voy a dar otra vista que es más detallada. Pero uno va juntando datos de, de ambientes, va juntando datos de ocurrencias, tal vez los datos de ambientes se procesan para generar mejores variables, pero se integran esos dos en un algoritmo de modelaje, hay este proceso de, de calibración del modelo, se evalúa y ya puedes empezar a ver tu mapa. Y luego está todo eso que es lo de interpretación. Bueno, calibración es esa parte, pero no todo se hace dentro del algoritmo, ok, evaluación es esa parte, entonces vamos a más detalle, es básicamente el mismo diagrama, vean aquí vienen los ambientes, pero vamos a hacer algunas cosas más, vamos a reducir la dimensionalidad, eso puede ser por análisis de correlación e independen independencia entre los ambientes o puede ser por un análisis de componentes principales. Si sí, vamos a hacer eso de procesar los, lo, las capas ambientales en, en capas más relevantes. Vamos a juntar los datos de ocurrencia. Vamos a evaluar la precisión de los datos de presencia. Vamos a ver la autocorrelación espacial en relación entre puntos y ambientes. Y eso nos va a forzar a tirar aún, aún más datos. Luego hay que aproximar a M. M como el área de, de calibración de, de los modelos hay que evaluar el escenario, la configuración de BAM para esa especie, a esa resolución, en ese paisaje. Luego podemos estimar el nicho ecológico, usando algún algoritmo, podemos hacer pues lo, lo sentido estricto de calibración en que vamos ajustando parámetros. Eso es lo que ustedes van a hacer hoy en la tarde. Podemos empezar a visualizar el espacio geográfico, pero tenemos que hacer ese paso de un umbral. eso Es parte de la calibración del modelo. ahí está la parte de evaluación y luego como de aquí hacia abajo es interpretación entonces calibración realmente es todo eso todas esas son decisiones que pueden o que tienen que tomar en camino a tener un, un modelo y para darles una idea mi grupo, pues el grupo que Andrés ayudó a fundar y Luisa ha participado, el proyecto actual de mi grupo se enfocó en una especie. Es nativa a Asia y Europa y queríamos pues calibrar un modelo de dicho fundamental en Europa y, y Asia y más transferirlo a América. El calibrar el modelo en su distribución nativa nos tomó seis meses, una especie haciendo todo el detalle, pero es cosa que nadie quiere escuchar eso, pero este proceso es bastante complicado y yo creo que los que vienen de visita a mi laboratorio Bien entendido, okay, ok, pues voy a calibrar mis 100 modelos y escribo esto y, y hago esto y les digo, no, no, espérate. vamos a empezar calibrando uno, pero hay que hacerlo bien. Esta vista, es decir, el contraste entre esto y esto, realmente se destina a uno dos tres, cuatro, cinco artículos que se hicieron como partiendo de lo básico básico y dándonos cuenta ah, hay que tomar esto en cuenta por ejemplo eso de, de evaluar el escenario de BAM suena trivial Entonces el BAM son esos tres círculos pero esos tres círculos pueden tener diferentes configuraciones, ¿sí? y si tienen diferentes configuraciones eso pudiera tener implicaciones para el modelaje. Pues en ese, en ese artículo de en uh, 2012, lo que documentamos es que hay dos configuraciones posibles que simplemente no te permiten sacar un modelo significativo de nicho. Que el rendimiento, bueno perdón, la prueba de significancia para esos modelos no era arriba de lo esperado al azar. Y otras dos configuraciones del BAM pues puedes sacar un modelo significativo. Entonces una cosa que tienes que hacer desde el inicio es ver cómo es la configuración del BAM para tu especie, tu paisaje, tus ambientes y esa resolución espacial. Bueno, entonces vamos a hablar los, hoy y mañana de los pasos de, de calibración y evaluación. En calibración pues tenemos que hacer estos ejercicios de de pues tirar los datos de puntos cuando están o muy cercanos uno de otro o no suficientes de preciso tenemos que luchar para crear capas ambientales um, informativas tenemos que reducir la dimensionalidad para permitir ajustar modelos generales no sobreajustados. Tenemos que evaluar el BAM y crear una hipótesis de M. Tenemos que escoger valores de parámetros del modelo. Sí, pregunta. Bueno, lo de reducir la dimensionalidad puede tomar varias formas. El más simple es ver la correlación a través del paisaje entre cada par de capas. Entonces, en ese caso se retienen las capas originales, precipitación media anual o algo así, pero nomás se descartan unas que no son muy independientes de otras. En otros casos podrías levantar un análisis de componentes principales que son combinaciones de las capas originales componentes principales tienen la ventaja de ser independientes uno de otro son ortogonales ahora, ¿por qué haríamos una cosa o la otra? en, en sentido muy general cada modelo que se ha creado en la ciencia tiene uno de dos propósitos, o es de predicción o es de explicación, ¿Sí? Si yo quiero levantar una muy buena predicción, no necesito explicar, no necesito interpretar mi modelo de nicho de que esta es la relación a temperatura media o, o algo así, entonces, puedo optimizar mi modelaje para predicción y usaría componentes principales. Si más bien lo que quiero hacer es caracterizar el sentido Austin que les mencioné ayer, pues yo no quiero estar haciendo un modelo de un compuesto de capas originales, que es un componente principal, porque es muy difícil de interpretar, yo quiero interpretar el nicho con respecto a lluvia o el nicho con respecto a, ok, entonces son decisiones que se hacen con base en cuál es la meta del estudio. ¿Otra pregunta? Sí, cuando nunca hay que hacer la evaluación de los escenarios de WAM, de este diagrama, ¿Cómo creas una hipótesis a partir de Me tenías que preguntar eso. ¿Cómo creas una hipótesis de Bueno, no es fácil y aún no tenemos una metodología final. Si lees ese artículo de Barbe de 2011, en la parte final propusimos una, una idea. Pero efectivamente lo, la presentamos como caricatura. Es un mapa de 12 píxeles por 12 píxeles. Pero efectivamente, bueno, déjame que te lo digo de otra manera. Imagínate que fuera una especie recién llegada al paisaje, una invasora. Y llegó la semana pasada. Entonces el M es fácil, es donde está más su, su capacidad de movimiento. Si lleva, no sé, 10, 20 años en el paisaje, entonces tenemos que pensar en eventos menos probables, es decir, el dispersor que sí se lanzó 10 veces más que el promedio, y posiblemente hasta tenemos que pensar en poblaciones temporales que sobreviven una temporada y logran colonizar más allá ¿Sí? pero todo es alguna función de, de las capacidades de movimiento y dispersión de individuos se complica mucho más cuando la especie tiene mucho tiempo en el paisaje ¿Okay? Si esa especie nativa y, y ha estado ahí cien mil años, entonces ha pasado por cambios ambientales muy fuertes. Entonces todo el fenómeno de Sky Islands es una demostración de eso. Tienes, en las montañas rocas, tienes pues áreas grandes pues montanas y luego ya en Nuevo México y Arizona más son picos. Y bastante común es que especies montanas tengan una distribución así. El ejemplo más famoso es el personal compound, el, el organismo más antiguo en la tierra, que dices pues, estas islas caen fuera de su potencial de dispersión, definitivamente, en la actualidad, pero si tomas en cuenta que hace 20.000 años todas las uh, zonas de vida eran mil metros más abajo, pues entonces este pico en México era accesible a esa especie, entonces con base en las condiciones actuales realmente no podemos caracterizar el M de esa especie bien, entonces ahí es donde se complica pero lo que estamos viendo en ese artículo de Barbie es la idea de interpolar muchas, muchos ambientes intermedios tal vez cada 500 años a través de los últimos 20.000 y ver, ok, si la especie está aquí ahorita, dónde estaba su nicho hace 500 años, y cuáles de esas zonas favorables eran accesibles, y ve de 500 a 1000, de 1000 a 1500, o vas de 20,000 atrás hacia el presente. Pero efectivamente podemos levantar simulaciones o hipótesis de cuáles zonas en algún punto eran o adecuados y ocupados por la especie, o suficiente de cerca a algo adecuado y ocupado de que la especie probó ahí. Entonces, lo estamos trabajando. Por el momento, y también hablamos de esto en, en, en ese artículo, por el momento se puede hacer, pues, dice Jorge Soberón por las patas. La vista histórica es que antes de ese artículo nadie decía por qué su área de calibración se escogió como eso, dibujábamos un rectángulo porque era fácil o recortábamos un país. Sí, exacto. Y ahora, con ese artículo, lo que sí hicimos era de decir, por lo menos, sé explícito de por qué el área de calibración se escogió como se escogió. Y el otro detalle de eso es que el área de calibración es el área de donde se remuestran negativos en un algoritmo como, como MaxSat entonces si eso es el caso si hay una barrera y mi especie está de este lado y no de aquel lado y está remuestreando negativos de esa zona que no es accesible entonces estoy confundiendo al proceso porque esos negativos son si la especie no está pero el nicho sí se manifiesta ahí ¿ok? Entonces la idea es que M debe de ser el área de calibración porque eso es el área que la especie probó y le gustó, o probó y no le gustó, ¿ok? Entonces son la comparación adecuada. Total. No quiero entrar de más en eso, pero, pero eso es el razonamiento, okay. Esperamos en, en un año más, dos años más, tener un paquete para estimar M bajo cierto, ciertas circunstancias. Y te digo, más o menos tenemos la, lo tenemos dibujado. El problema es que la caricatura que presentamos en el 2011 fue booleano, fue adecuado o no accesible o no. Entonces era muy fácil de multiplicar matrices. Necesitamos llevarlo a probabilidades, que es una complicación, y si lo llevamos a probabilidades, entonces se pasa a un ambiente de simulación. Y eso es el paso en que estamos. Sí, sí, pero ahí estamos. Echa, echa ojo a esa última parte. De ese artículo. No, no tiene ningún sentido eso. Por lo menos, ¿sabes? ese artículo lleva 400 citas, 500 citas. Por lo menos estamos forzando a la gente a decir por qué escogieron ese, esa zona de calibración. Artículo Ay, perdón, estoy ahí. Es... ¿Sabes qué va a ser un relojado? Vale. Que pongas el link de tu página donde están todos los artículos y aquí no quiero sí. salir el más fácil. ¿no? Sí, sí, sí. Este de barbe es el importante. Y este de saúl es el relevante. Sí, no hay prisa. Y solo para darles el contexto, uno, dos tres, cuatro, cinco bueno, y otros tantos son del grupo, es decir, Jorge Soberón y yo y nuestros estudiantes. Entonces, pues los tres instructores de más han sido parte de ese grupo y es simplemente un grupo que se reúne cada semana a trabajar. Perdón, tenías preguntas. ¿Qué pasa? O ah, ¿Qué hay que considerar cuando se trabaja con especies migratorias? Ah, ok, ¿Qué especies ¿Qué es migratorias. ¿Qué pasa en el caso? Pues está, está complicado. Um, es decir, especies migratorias claramente tienen buena habilidad de dispersión, pero tal vez cuando estás en tu área de invernación, no estás pensando en dónde está adecuado para reproducir, ¿verdad? No obstante, ha pasado. Por ejemplo, rústica, la golondrina que está aquí común, migra cada año a Sudamérica y hace 10, 20 años, de repente, un, una población se quedó en Argentina y empezaron a, a reproducirse ahí, okay. Entonces, ¿qué implica esa habilidad de movimiento? No queda claro. Otra dimensión de cómo manejar migratorias es la idea de nichos estacionales. No sé si debo de meter esto en, en lo que voy a mostrar el jueves, pero total, lo que observamos, uh, otro ex estudiante, yo, se llama Yoshi Nakazawa, um, es mexicano, um, Yoshi... Su tesis de licenciatura en la UNAM fue de caracterizar los nichos estacionales de, creo que eran como cinco géneros de aves. Y estuvo bien interesante porque vimos que algunos clavos tienden a seguir el mismo nicho todo el año. Es decir, estoy aquí en el norte bajo estas condiciones y en el otoño esas condiciones se van mudando hacia el sur y yo las sigo. Y en la primavera van hacia el norte otra ok? vez. El... Eso son los que siguen su nicho. Luego hay otros clavos que tienden a cambiar de nicho. Por ejemplo, las, las, los chipes del género dendroica y muchas de las aves de taiga, del de centro y norte de Canadá, ellas, ellos tienden a, a cambiar de un nicho tropical a un nicho templado en diferentes partes del año. Y hemos hecho análisis filogenéticos de, de eso de cambiar el nicho o no y tenemos por lo menos para un grupo de aves la indicación de que la condición ancestral es seguir el nicho y la innovación es cambiar de nicho entre temporadas. La, el ejemplo más increíble que yo conozco es la mariposa monarca, porque si empiezas el año en marzo, están en, en el sur de Estados Unidos y se reproducen y los hijos de esa generación migran hacia el norte siguiendo el mismo nicho y van al norte generación tras generación llegas a agosto, septiembre empieza a enfriar y literalmente las generaciones empiezan a venir hacia el sur otra vez y demostramos muy en claro que todo eso es un proceso de seguir un conjunto de condiciones y luego en noviembre vuelan a Michoacán y cambian de nicho totalmente, y en febrero cambian de nicho otra vez totalmente. Es fascinante. En primer lugar, que una especie puede ser así flexible, en segundo lugar, que esas son generaciones independientes. ¿Sí? Total, es, es, esa especie es súper es impresionante. Mucho, perdón, mucho queda por hacer en lo de las especies migratorias. Um, como que se abrió ese campo y después de los trabajos de Yoshi han habido dos o tres trabajos más y, y luego nada. Entonces yo siento que eso es un, un detalle que dejamos ahí abandonado. Perdón, no es que Andrés. Pero, si, si tú sabes que esa especie ¿no? puede abarcar ese máximo y ese mínimo de esos distintos ambientes eso es una pregunta interesante de si, si tener de, de cambiar de nicho estacionalmente eso quiere decir que tienes un nicho grande pues realmente no porque si lo piensas mariposa monarca en marzo a noviembre o octubre necesita condiciones calientes, húmedas, y si se encontrara con las condiciones de Michoacán en el invierno, no reproduce, y se acorta su historia de vida. Y por, por el mismo uh, razonamiento, si un, una mariposa monarca invernante, que quiere frío, cerca de cero pero no mucho abajo de cero y seco, si esa mariposa encontrara lo húmedo caliente en que reproduce se muere porque quema todo su gordo y no tiene reservas. Entonces, bueno, Soberón ahorita uno de sus, sus uh, manías es que el nicho fundamental no es una cosa sino es una trayectoria a través del tiempo y en el caso de la mariposa monarca iría pues invierno frío seco a caliente húmedo a frío seco y en otros casos puede ser una trayectoria diferente pero no yo no diría que el nicho fundamental para la monarca es amplia, es muy estrecha, no más que tiene dos manifestaciones. ¿Sí? Igual um, Narayana Barve ahorita está trabajando en, en el nicho fundamental medido por los fisiólogos de Aedes aegypti y está bien curioso que los huevecillos requieren un conjunto de condiciones, las larvas requieren otro conjunto de condiciones y los adultos otro. Entonces Aidis aegypti puede mantener poblaciones solo donde existen esos tres conjuntos de condiciones en secuencia y lo que está haciendo Naraini es usar datos casi en tiempo real de no de clima sino de tiempo de las condiciones ambientales y midiendo para toda la tierra cuántas generaciones podrían hacerse para el Egipto en cada punto de la tierra y eso es por lo menos tres nichos separados sí está bien Uh -huh. Pero me llama la atención que esta conducta que tiene el seguro y el cambiado, el eh, individuo, solamente la tiene para mí, la, la conducta, o cómo explica la conducta de la población. Por ejemplo, en mi caso yo tengo no, un árbol que es migratorio tiene Bueno. ¿Pero qué pasa con el caso de la presidencia, que, que sí. residencia entre comillas, migrar ¿sí? ¿Sí? sí. en el año de la universidad de la universidad? Entonces la pregunta es toda la complejidad de, de historia de vida, no solo migrar o no, sino especies que manifiestan migración parcial o, o poblaciones residentes, o, pues esas son complejidades que no se han explorado en un sentido de nicho. Hay un trabajo sobre Catarus guttatus, creo que abarca algo de eso, pero yo digo que no se ha explorado mucho. Um, la pregunta es, es bien interesante porque si migras puedes tener un nicho más estrecho si es que hay costo a tener un nicho amplio, si no migras tienes que aguantar todos los cambios estacionales. Entonces hay un artículo súper fascinante de Dan Janssen del 67 y es algo como Why are mountain passes higher in the tropics? Y lo que Janssen está argumentando es que un ave tropical no experimenta, bueno, un, un organismo tropical, perdón, uh, no experimenta los cambios de estaciones. Entonces ese paso montano a mil metros le parece mucho más alto porque nunca ha experimentado condiciones así. Y en cambio un, un organismo en, en zona templada experimenta invierno y verano y invierno y verano, entonces ese paso a mil metros te parece otoño, ¿sí? o te parece invierno, pero efectivamente no es una barrera tan enorme como en los trópicos, entonces, sabes eso es historia antigua, pero Johnson tenía visión súper interesante la tesis de doctorado de, de Yoshi Nakazawa era, era de volver a analizar eso, la pregunta que levantó Janssen. Y sí, era cierto que no parecen, él, él generó pues, especies uh, simuladas, pero no podía replicar patrones de diversidad reales sin incorporar eso de la estacionalidad. Total, volviendo a tu pregunta, no se ha hecho casi nada. ¿Cómo lo harías? No es muy fácil, pero estaría súper fascinante comparar, si no el nicho fundamental, por lo menos las condiciones que experimenta cada población de una especie donde estas poblaciones migran y estas no. Para el caso de las residentes, no Pero me llama la sí. ¿Es qué es lo que estoy sintiendo es ¿Este patrón de, eh, personas de la gente, a la que camina, sí para ¿De no? Sí, la sí, sí. Pues te digo: es campo abierto. Tú conoces a Londra, que. ¿Sí? a la encarnación, eh, trabajó con Octavio también, pero ella está viendo unas, unas ranas que el género se restringe al, al trópico, pero dos especies han invadido más al norte y ahí ella demuestra, bueno, se sabía que esas eran las que creo que se meten en el suelo varios meses al año entonces lo que ella hizo era de comparar el nicho anual de todas las especies con el nicho estacional de esas dos especies que van más al norte. Y lo que demuestra es que esas dos especies efectivamente conservan el nicho tropical por pues, uh, esconderse del clima algunos meses al año. Entonces, te digo, es, es campo abierto, hay mucho por aprender, pero ¿sabes? No, no se está trabajando tanto como yo imaginé. Yo siento que los, por lo menos de aves, no, no sé de, del mundo de insectos, pero por lo menos en el mundo de aves, preguntas de, de evolución, de migración, se están manejando de un punto de vista ecológico no evolutivo. Y eso los lleva a, a errores. Hay un comentario que publicó Bob Zink hace como, quiero decir, ocho o 10 años, donde él dice, ¿cómo pueden hablar de la evolución de migración sin una filogenia? Y tenía toda la razón. hace ese punto Nadie había hecho un, una teoría de la evolución de migración en un contexto filogenético. Entonces, total, campo abierto. Bueno, vamos a seguir en esto para pasar la batuta a, a Andrés. Creo que ahí quedamos en lo de parametrizar el modelo. Otra parte de calibración es lo de imponer un umbral para, para decir esto sí y esto no para esta especie. No siempre hay que hacerlo, pero cuando quieres definir un área de distribución, pues tienes que hacerlo. Ese paso parece algo trivial y es otro, otro elemento de este proceso que la gente descuida totalmente también es otro paso en este proceso en que tus conceptos pueden guiarte voy a darles este ejemplo muy en breve y después les doy un poco más de detalle pero vean esto y esto son lo mismo o diferentes Perdón. Lo mismo o diferentes? Exactamente el mismo modelo. ¿Qué pasó? Eso es el ejemplo que ustedes van a, algunos de ustedes van a trabajar en la tarde.